Hey! ¿A qué te refieres con eso? ¡Kif, me repugnas! Continúa La neta, ya me prendí Oiga, señor, no pants, tato, no ni決ito, ¿no? Ya somos dos jugo ah, Piensa, piensa, piensa. Ah. Tengo una idea. El... Ah, ¡Ah! ¿Ah? Un gran gran camino, ¿sí? Ya veo, ya veo, interesante qué? ¿Por qué? ¿Por ¡Sí, sí ¿Por sí, sí, ¿Debo hacerlo? ¡No! Sí, ¡Hazlo! sí, ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien. A ver cómo termina esto. Es un plan perfecto. Sin fisuras. No averiguaremos. ¿Qué le pasa a ese tipo? Oye, nadie te invitó aquí. Estúpida. No vas a arruinar mis planes. Su primera cosa? de! ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! ¡Cadillo! ¿Por qué? Porque me lo ordenó. ¡Joder! Bien. Yo lo voy a hacer. ¡Buena jugada! ¡Increíble! ¿Qué? ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! <risa> ¡Maldito! ¡Siempre va un paso adelante de mi ay! ¡Oh! ¡Ni siquiera lo ¡A nadie le importa! ¡Hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, hamana, es tan hermoso ¿Qué? Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta